Hola, ¿qué tal María? ¿Cómo estás? Gusto en verte de nuevo por acá. Pues, bueno, eh, creo que el, el trabajo que estás presentando es interesante, pero le veo algunas deficiencias. A ver, lo que estamos viendo aquí es que es un proyecto centrado en la difusión cultural. ¿Estamos de acuerdo? Esto es es llevar a un mayor público información sobre algún bien o servicio cultural. En este caso el patrimonio cultural y, y, y, cultural y natural del DF. Sí. El, la deficiencia que le veo son varias. Una y la más importante tiene que ver en la forma en cómo lo estás llevando a cabo. Esto es eh, que está conceptualizado. Está conceptualizado, eh, centrado en una forma de web 1.0. Esto es de generar información y llevarla punto ya está hasta ahí sin embargo ya existen muchísimas opciones de este tipo incluso del df no el ilina eh, este tiene ahí este información de incluso hasta de geoposicionamiento de de los de la obra que existe de los monumentos etcétera no <risa> Eh, existen muchísimas guías ya, guías turísticas que, que, que dan referencia a eso, que no necesariamente son virtuales, sino también este, eh, impresas, ¿no? Esto quiere decir que lo que estás proponiendo en gran parte ya existe. sí Entonces, ¿cuál es la novedad? ¿Por qué la necesidad que hay aquí? Eh, la necesidad que estás atendiendo. Y creo que tú misma das la respuesta, aunque no... ...no alcanzas a darle el impulso... ...en el sentido de que... ...la información que se genera actualmente... ...está generada por instituciones... ...que definen de lo que es patrimonio... ...y lo que no es patrimonial... ¿no? ...entonces aquí nos vamos... ...al concepto de patrimonio cultural... ...en el sentido que quienes definen... ...qué es patrimonial y qué no... ...de acuerdo a qué intereses... ...regularmente el patrimonio cultural... ...está definido por intereses... ...de la clase hegemónica... no ...que decide que sí, que no, y de acuerdo a su historia, incluso del gobierno de los, este, del gobierno que está en el poder, de lo que determina, eh, del grupo político que está en el gobierno, perdón, de lo que determina y legaliza, no perdón, y legitima su presencia en el poder, ¿no? Es una legitimación cultural. No quise decir que todo, pero sí una parte quien cuenta la historia es al final de cuentas los que han vencido. Eso no quiere decir que esté mal, eso quiere decir que entonces el Estado a través de sus instituciones definen que sí y que no. Y eso es oficial y ya lo tienen y actualmente se utiliza no solo para fines educativos, sino para fines turísticos. ¿Cuáles son las cosas que el gobierno a través de las instituciones no ve? Son todos aquellos elementos patrimoniales que desde las comunidades definen como patrimonial. Y que la institución o el gobierno no lo ve tanto. O sí lo determina como que sí, sí es importante, pero no le da la importancia de vida. ¿Por qué? Porque para ellos prefieren las grandes zonas arqueológicas, los grandes monumentos, los grandes este, fenómenos culturales, que tiene que ver con esta historia que ellos van definiendo. ¿no? Sin embargo, existen muchas... Eh, patrimonios culturales, materiales e inmateriales que hay dentro de las mismas comunidades y que solamente en ese barrio, en esa comunidad, lo definen y les es muy propio, les es muy significativo, porque además pueden jugar un papel importante dentro de su propia dinámica, ya sea ese patrimonio cultural o ese patrimonio natural. Y en ese sentido, esos patrimonios quedan fuera del alcance o más bien del, del, del, del interés y de estas instituciones culturales, y de las cuales no hay. No quiere decir que los grandes este, patrimonios este, históricos, este, naturales y culturales que existen, no sean importantes, sino que estos pequeños patrimonios culturales que no son observados y atendidos por las instituciones, precisamente eso, no están atendidos y por lo tanto es un gran espacio en el que se puede considerar. ¿Cómo darle este cambio? Yo creo que tienes que tener en la mente la web 2.0. Esto es cómo podemos aprovechar la inteligencia colectiva, la, inter, la, la interrelación que existe ya de ir y de regreso de, de las redes sociales para poder ubicar, socializar y discutir sobre los patrimonios culturales locales, ¿no? Y cuando hablamos de locales implica no solamente en términos de lo que ya hay, este, de lo que ya hay este puesto sino de lo que los mismos eh, o, u oficialmente definidos sino de lo que las mismas comunidades van determinando imp importantes imaginemos un modelo web 2.0 en el que en el que el portal no solamente informa de estos este, patrimonios culturales, sino además que da cabida a que las personas puedan identificar sus patrimonios y subirlos y compartirlos y compartir no solamente la importancia histórica de lo que es para el gobierno o las instituciones, sino de lo que ha sido para ellos. Pensemos entonces en espacios barriales o elementos barriales en el que los, las personas puedan tomar fotografías, subirlo, contar la historia de ese espacio este de ese elemento patrimonial para ellos, lo que ha significado las historias de vida que se pueden generar alrededor de ellos. ¿no? Estamos hablando entonces de un mecanismo de participación en que esté abierto a escuelas, a barrios, a personas, a que puedan subir información y no solamente tú que investigas, que recopilas y haces un resumen y les dices dónde están, sino les das chance a la gente que pueda subir lo que ellos quieran que consideran patrimonial y que puedan compartir con otros, ¿no? No solamente el dónde está y cuál es la importancia, sino incluso este su relación histórica que ellos han tenido a través de su vida, ¿no? a lo mejor ahí en ese, en ese hospital viejo. Que, este, que ahora es un museo a lo mejor en ese nació su, su nieto su hijo, ahí se casaron ahí perdieron a su a su mamá, no sé, o sea cosas que, que tienen que, que, que relatar, no solamente en términos del valor artístico, histórico que pueda tener, sino del, del valor sentimental que puedan tener las personas y ahí es donde van teniendo sentido estos, estos, estos elementos patrimoniales y que el gobierno pierde de vista ¿si? ¿sí? <coughs> En esos parques, en esos pequeños parques en los que hay elementos este, de patrimonio natural y que hay una serie de historias alrededor de ello. ¿no? Entonces, más que un portal de, de decir qué es y cómo es, tiene que ser, pensaría yo, para potencializar más, un portal donde permita precisamente la identificación colectiva de estos patrimonios, la socialización y la discusión y recreación de estos patrimonios culturales, ¿no? Que sea más abierto a la comunicación. Y, y eso ayudaría mucho, precisamente, y sería una apuesta diferente a lo que ya existe, ¿no? A esas guías, porque ya permite precisamente... Que las mismas personas revaloricen su patrimonio cultural a partir de sus propias experiencias Y en relación con otros que son iguales No de expertos que dicen que esto es importante porque aquí se sentó eh, Porfirio Díaz a fumarse un cigarro no, bueno, Eso ya lo tienen esas instituciones, ya lo hacen esas instituciones Dejémoslo que lo hagan, más bien pensemos en esos patrimonios de esos barrios ¿no? Que, que, que no están tomados en cuenta la otra gran deficiencia que veo es en términos de su gestión. Esto es, hasta ahorita has avanzado muy bien en el, en el prototipo, en el avance, pero bueno, ¿y de qué vas a vivir? ¿De qué va a vivir este proyecto? Tiene, hasta ahorita lo has hecho en, una, en un sitio web que te permite hacer eh, gratis, ¿no? El a subirlo. <coughs> Sin embargo, habría que pensar en otro tipo de herramientas, no solamente para la difusión, sino para la intercomunicación. Y pensando en un modelo de negocio, que pueda servir como un plan que, que, que sirva para su sustento, tanto de ti, que le estés dando vida a eso, pero también de lo que demande del portal, no, de diseño web, de, de, de, un, de, de pagar este, un dominio propio, etcétera, ¿no? ¿Qué implica en esto? Es pensarlo no solamente como que Ay, voy a hacer una labor cultural para el bien de la comunidad. Sí, pero ¿de qué vas a vivir? no eso te va a dar de comer eso va a, no solamente dar de comer sino que también puede ser autosustentable entonces pensemos en eso también no esto es cómo pensar en un modelo de gestión que permita generar esta participación atender esos objetivos, pero también que tenga ingresos económicos, ¿no? Pensemos entonces en un plan de comercialización que implique a lo mejor promover estos pequeños negocios que están en esos espacios, ¿no? Que pueda haber una serie de rutas gastronómicas, de rutas de eh, diferenciadas, venta de espacios de, de, este, de difusión que pueda servir precisamente para sustentar este tipo de, de, de, este, de, de apuestas, que pueda haber un ingreso, que sirva mínimo para hacer autosustentable este este proyecto, ya no digamos ganancias, a lo mejor en este momento no podría dar eso. Pero pensando en ello, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se podría pensar en fuentes de financiamiento que puedan servir precisamente para la existencia del mismo proyecto? Porque si estamos pensando solamente en la cuestión voluntaria, que es muy bueno y qué padre que exista eso, pero bueno, más allá de eso... Habría que pensarlo como gestor, gestor cultural profesional y e lo viendo en términos sustentables y de mayor trayectoria, ¿no? Y de mayor alcance para su permanencia. Porque si no, este, si en algún momento este, estás muy atallada por algunos trabajos, pues ya no vas a poder dedicarle a ello. Y el asunto es que eso mismo sea un trabajo, ¿no? Y por lo tanto, una cuestión remunerada a tu trabajo. No sé qué se puede hacer, pensar para presentar en términos del del coloquio no sé cómo vaya esto en el comité de titulación si ya está presentado o no pero pensemos que en el coloquio se vayan presentando avances no, no solamente en términos de la caracterización que ya hemos estado comentando sino de este del trabajo que se tenga que realizar eh, en términos de lo que viene mm, vamos a ver cómo nos va en el camino cualquier duda o este necesidad que tengas, pues adelante. Igual esto con tu el trabajo con tu director o directora no me acuerdo que tienes ayudará mucho a ir avanzando, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y cualquier cosa, pues bueno, ya sabes cómo encontrar.